algunas como partículas y otras no como que algunas o sea eso de la semi la semipermeabilidad entonces eso sí que algunas sean capaces de atravesar esta esa membrana y otras no muy bien sí, lo mismo pero no sé si la palabra eh, es está, va en la misma vía no y es que la y es que la la membrana permite por un lado las cabezas son hidro Fílicas, es decir, que se quieren con el agua, ¿sí? Mientras que las colas son hidrofóbicas, es decir, que no se quieren con el agua, ¿sí? Yo, talón, sí de, clase de y entonces, cuando las cabezas son entonces, eso hace que en la parte externa pueda haber contacto con los líquidos, ¿no? Y eso va a facilitar que más adelante viajen a través de la membrana algunos elementos a través de corrientes de agua. ¿Sí? Pero que en el centro sea hidropóbico, hace que se repela, sí como dice el dicho de la abuela, ¿no? Como agua y aceite, que no se junten. Que es que nada pueda pasar de, de, de, de, del exterior al interior y del, este, y del interior al exterior, ¿no? Como el exterior y el interior es líquido, de las fosas solamente pueden viajar en líquido. Entonces, es impermeable. La membrana es impermeable. ¿Sí? Pero, hay lugares donde hay unas puertas, ¿cierto? Y esas puertas facilite, facilitan que las cosas viajen de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Y eso la hace semipermeable. O sea, es permeable por los canales. Las puertas se llaman canales. Por ¿Sí? Y donde no hay canales es impermeable. estamos todos claros? Yo quería agregar por... una cosa, pero es que nos si decimos con la mano levantada. Bueno, nada, yo quería. No vi, no vi. Yo María quería. Juliana, pues, sí? También decís. También, no te da la palabra. Bueno. ¿Tú tírales, eh, yo quería decir, bueno, también eso de hidrofóbicas y hidrofílicas, pero también quería decir que, pues, eso hace que la membrana sea mucho más selectiva, ¿no? Como en el sentido de que hace que puedan pasar o no las sustancias y así como proteger ma mayormente como esta como la neurona en general. Bien, porque los canales son específicos para el tipo de sustancias, ¿sí? O sea, por el tipo de canal no puede pasar otro tipo de sustancia. Muy bien, ¿quién, ¿quién habló? ¿María Juliana o...? Sí, yo. Listo. ¿Había otra María con la mano levantada, si no estoy mal? Bueno, bien. Gabriela, cuéntame. Bueno, uniéndome a la idea que da María Juliana, también pues en la lectura decía algo muy importante para todo lo que vamos a ver después de los iones, y es que básicamente eh, estos compartimientos de separación eh, dividen tanto la constitución química como los diferentes potenciales eléctricos, como para que no se mezcle todo con todo, y en otra parte de la lectura decía que cuando esto se ve alterado, eh, se sufren graves consecuencias, eh, tanto internas como externas. Muchas gracias, Gabriela. Entonces, si tienes toda la razón. Entonces, vamos a ir por partes, como para ir aclarando. ¿Sí? Vamos por partes. Entonces, primero, la doble capa de lípidos permite que sea impermeable. ¿Listo? Esto es una capacidad física, eh, química. ¿Sí? Eh, no física. Bueno, física o química. No, complicado. Las proteínas. Hay varios tipos de proteínas, como las vemos acá. Esta proteína tiene un hueco en la mitad, un polvo. ¿Sí? Entonces, por esta proteína pueden atravesar sustancias con carga eléctrica llamadas iones. Y es específico o selectivo para el tipo de iones. Entonces, eso hace que la proteja también siendo selectiva. Listo, entonces ahí ya no solamente es impermeable, sino ahora va a ser a través de esas proteínas transmembranales llamados canales semipermeables. Bien, hasta ahí estamos. Es fluida. Eso genera un problema enorme, enorme, enorme el hecho de que sea fluida. Y es que si yo quiero hacer más snaps, y esta vaina es una latica y que puede ir viajando por todo lado, pues ¿cómo hago para que, para que haya un terminal axónico y una dendrita si, la, si, si las proteínas pueden desplazarse para todo lado? Eh, eh, en la membrana de la dendrita, ¿no? Entonces necesito espifarla ¿Cómo las fijo un cito esqueleto. Entonces acá van a ver unas bandas que me acogen esta, estas proteínas y las pijan a un lugar para que no bailen, para que no naden de lado a lado, si no, no podría haber sinaxis. sí Entonces miren la maquinaria tan abrumadora porque además necesito genes que produzcan las proteínas, genes que produzcan los lípidos, genes que produzcan citoesqueleto. sí y, si, y, y ambiente que regule, que me enciende y me apague los genes para que produzcan todo esto. Esa cadena epigenética, regulando el funcionamiento de esto. Y si llega alguna cosa para allá, no puede haber neurotransmisión, no puede haber sinapsis, no puede haber nada. ¿Sí? Hay una sustancia que algunas personas beben los fines de semana, que llega y puede romper el esqueleto de los... Receptores de... Estas proteínas las vamos a, ir a llamar receptores de neurotransmisores en algunos momentos. ¿Sí? Y hace que cuando no está el esqueleto el receptor del neurotransmisor se hunda. ¿Sí? Y si consumen mucho alcohol, más receptores se van a unir. Y va a llegar un momento en que eres insensible o menos, to o menos sensible a los efectos del alcohol. Tolerante. Eso explica en parte la tolerancia al alcohol. Que se rompe este esqueleto de las proteínas, de los canales que están fijados en la membrana, y ya no puede haber sinapsis. Pero entonces también te dispone para una gran cantidad de trastornos mentales, como la ansiedad, o como una epilepsia, porque tienen en los receptores gamaérdicos, que son inhibitorios. Después les explico eso. Bien. ¿Qué más les iba a decir de esto? Ah, bueno, entonces hasta ahí las propiedades de, de, de, de la doble capa de y la proteína, ¿no? Si quieres, pasar ahora, siga sí, bien. Ahora, lo que está diciendo un poco Gabriel, es impermeable por estos lugares, es permeable por acá por los canales, está impermeable. Listo. Esa semipermeabilidad permite que viajen a través de los canales corrientes, que son literalmente corrientes en el sentido bioeléctrico, pero también en el sentido de, de fluidos. ¿sí? Hay un fluido que está atravesando un canal, y cuando un fluido atraviesa un canal, pues hay una corriente de líquido, ¿cierto? Como con un río, la corriente del río. Sí. Entonces, acá hay líquidos que van pasando de un lado a, la, a otro, y en esa corriente se han viajado a través de un río. Sí. Eso, eso no lo arrastra a la corriente, ¿cierto? Esa corriente que, arra, que arrastra a, a estas moléculas se llaman iones, ¿no? Es cuando el río se lleva los iones, porque son moléculas cargadas eléctricamente. No son átomos, no son electrones. O sea, es diferente a la electricidad convencional, porque en la electricidad convencional, los cables, hay el, eh, lo que hay es un tráfico de iones, ¿no? Si ustedes dicen, ¿Por qué podemos prender estos televisores y demás? Porque son de iones, no sino de electrones, los electrones los que van fluyendo. Acá no fluyen electrones, acá fluyen moléculas completas. ¿no? Y las moléculas tienen carga eléctrica, que puede ser positiva o negativa. ¿Cómo se llaman esas moléculas cargadas eléctricamente? Sí, yo le, pero ¿cómo se llaman si son positivos y si son negativos? Catiores, aniones. levante la mano porque pues, aquí le doy los puntos. Eh, dime. Catión y anión. ¿Cuáles son los cationes? Los positivos. ¿Y los aniones? Los negativos. Listo. Entonces, catión y anión. ¿Sí? Hoy permitimos acumular, yo creo que hasta, hasta cuatro puntos en total. ¿Listo? Entonces, girarse ahí. a alguien tenga la mano ahí para ayudarlos con los cruces Antes de la, del parcial. No, no, no. Eh... No, Señor, mamá, Bien. Cationes y aniones. Perfecto. Entonces, pueden haber un flujo de, de, de iones positivos de cationes, un flujo de iones negativos hacia adentro o hacia afuera. ¿Eso qué ocasiona? Sí, eso es como una bobina ¿cierto? Siempre que hay flujo de, de moléculas eléctricamente cargadas, va a generar aquí unos cambios electromagnéticos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Y como son cambios electromagnéticos, se pueden registrar. Entonces, la, la, la, la membrana va a generar una cierta resistencia, las dos capas, y acá una cierta conductancia. Eso ya le va a dar las propiedades bioeléctricas a la membrana. las que están acá. ¿Cuáles son las capacidades, las, las, las propiedades bioeléctricas? Primero, Capacitancia. ¿Qué es la capacitancia? Es la capacidad, es la propiedad de un, de, de un sistema de almacenar, entre comillas, cargas eléctricas o energía eléctrica, como los condensadores de electricidad que hay en los puertos. ¿Sí? Entonces, dado que este mecanismo, la doble capa de líquidos y los canales, y el flujo de iones, permite almacenar, más o menos, cargas eléctricas. ¿Sí? O potenciales eléctricos. Ahora lo vamos a ver. Segundo. Ah, de lo es que los canales se pueden a, a abrir y cerrar. Haciendo que cuando se abran haya flujo eléctrico. Y cuando no, no haya flujo. Conductancia. Como yo puedo abrir y cerrar los canales secuencialmente. Yo puedo hacer que los potenciales de membrana. Las señales se vayan transfiriendo de un punto a otro de la membrana. Haciendo que haya como una conductividad eléctrica. ¿Sí? es segundo, la membrana puede conducir potenciales bioeléctricos. Y lo tercero, a través de abrir y cerrar los canales y el flujo de iones, a través de estas corrientes, puede generar potenciales eléctricos o señales bioeléctricas. Entonces, la membrana es puede almacenar, transmitir y crear señales bioeléctricas. Lo cual, eso lo puede hacer cualquier membrana de cualquier célula, de un animal vivo, ¿sí? Y de nuestro cuerpo. Pero las neuronas lo van a hacer muchísimo, miles de veces mejor que cualquier otra célula. Por lo tanto, la capacidad de comunicación y la complejidad de los circuitos que puede hacer una neurona es millones y millones de veces más, más avanzado que los que pueden hacer otras células, como la piel. La piel también conduce y demás, pero no puede comunicarse tan complejamente como lo hacen las neuronas. Y eso, cuando eh, con, muchos, con millones de años de evolución, nos va a traer a este punto, a que yo esté acá dictando desplazgo. Si eso no funcionara, no podríamos estar acá hablando. O ustedes hayan escuchado. O no hubiéramos podido crear toda esa tecnología que nos permita estar así conectados. Gracias, Gabriel. Pásalo. Bien. ¿Cuáles serían los iones que están viajando a través de esta membrana? Pues básicamente son cuatro. Sodio, potasio, cloro y calcio. Tres cationes y un anión. ¿Cuáles son los cationes? Sodio, calcio, potasio. Todos son de carga positiva, ¿cierto? ¿Y cuál es el de carga negativa? Cloro. Muy bien. ¿En qué porcentaje está? Ahí están. Por lo general, cuando yo registro un pedacito de membrana que no está haciendo una función particular, el potasio suele estar dentro, el sodio suele estar fuera, el cloro suele estar fuera y el calcio suele estar, acá no está, pero también suele estar fuera. ¿Sí? El calcio es importantísimo que esté fuera de la membrana. Mientras que el, eh, porque el calcio puede generar cambios en los procesos celulares, como activar mecanismos de apoptosis. ¿Sí? ¿Todos saben qué es la apoptosis? ¿Qué es? El suicidio. El suicidio de las neuronas. <risa> es suicidio, es, es, es importante para el desarrollo. Muy bien, algo más que me falta por decir de la membrana. Devolverte, please. Yo les dije que por acá no pueden atravesar ninguna molécula, ¿cierto? Solo por los canales. Hay una excepción. ¿Sí? Recuerden que la molécula está hecha de lípidos. ¿Sí? Hay una serie de moléculas que también están hechas de lípidos. Entonces, las moléculas pueden ser hidrosolubles o liposolubles. Hidro, cuando se mezcla en el agua, es como el tanque. Lípidos cuando se mezclan en aceite, ¿sí? Como el tíder, como la gasolina, ¿sí? Por ejemplo, en la vida cotidiana, por eso no, no, no tenemos tíder, ni gasolina ni tanque de cerebro. Eh, pero de cuerpo sí hay hormonas y muchos tipos de moléculas que están viajando por la sangre y por todo el cuerpo y están en el ambiente extracelular que pueden ser hidro o liposolubles. ¿Listo? Hay unas moléculas liposolubles muy importantes para nuestro comportamiento. ¿Sabe cuáles son? Hormonas. ¿Cómo? ¿Qué tipo de hormonas? Las sexuales, por ejemplo. Los estrógenos. Por, hay testosterona. ¿Sí? Y el cortisol, que no es una hormona sexual, pero también es liposoluble. Por lo tanto... En general, los neurotransmisores no pueden atravesar la membrana. El neurotransmisor, como dopamina, serotonina, GABA, y etc., nunca va a atravesar la membrana. Pero las ese tipo de hormonas o ese tipo de moléculas, como el cortisol, que es la hormona de qué? ¿Saben? El estrés. El estrés, sí pueden atravesar. Por lo tanto, factores relacionados con la sexualidad, como el desarrollo, la maduración de la adolescencia, o la, los cambios de la, de, la, de, de la adultez, ¿sí? tanto el estrés, son. Pueden atravesar la barrera hematocefálica. Pues en general, que es moléculas que atraviesen esta barrera. Si atraviesan también la hematocefálica y también la placenta y todo esto, Si atraviesan las barreras, ¿a dónde pueden llegar? Al núcleo. Y si llegan al núcleo, ¿qué pueden hacer? Daño. Ah, ¿Dime? Daño. No, no porque también bien. Modular epigenéticamente, lo que hemos visto, ¿no? Activales, activa y activar genes. Por eso es que el estrés, y también todos estos efectos, estas hormonas sexuales, tiene tanto efecto en el comportamiento. ¿Sí? ¿Por qué modifican? ¿Por Porque ¿Por sí, pues, atravesar, O sea, burlan esta, esta impermeabilidad. O esta impermeabilidad. A pesar de que no haya canales. Por ser liposolubles Es la única excepción. Listo. Ya, ya, ya. Ahora, yo paro. Cuéntame. Entonces, esas pasan por los... Eh, canales, no puede llegar este caso por Pueden, eh, no, a través del torrente sanguíneo. ¿pero y eso, salen de, no necesariamente pueden, pueden también a través, porque pueden, pueden todas las barreras, todo el, también incluso los vasos sanguíneos están hechos de líquidos, pueden salir sin necesidad de que sean mediadas por clías. Pero, por ejemplo, los astrocitos, que son que se paran de, los que que pasar por ahí? Sí, pero los astrocitos también están hechos de líquidos. Ah, okay. Sí, entonces, es que por eso es que son tan potentes, principalmente el estrés.